Gloria Antonia Salcedo denunció este martes que luego de haber prestado su vivienda ubicada en el sector Mamá Tingó de esta ciudad por alrededor de un año a unos conocidos suyos, estos en la actualidad se niegan a salir de la casa, por lo que solicita ayuda de las autoridades correspondientes. Porque esa señora era vecina mía, cerca, la conocía así, de vecina mía, y ella me suplicó que le prestara mi casita, porque ya ella no podía pagar casa, y yo le dije: Pues está bien, te la presto porque así si mi casa está cuidada y yo te estoy ayudando, también no tiene que pagar casa. Y ahora yo se la pido la casa y no me la quiere devolver. En este orden, el presidente de la Junta de Vecinos de la localidad afianzó la versión de la denunciante y dijo que esta ha recibido incluso amenazas de muerte de parte de quienes residen en la vivienda prestada. Cuando se le fue a desalojar, llegó la familia de él, la policía, había un coronel, ...y en presencia de ellos se hizo un acuerdo donde que hoy él devolvía la vivienda... ...y nos sorprende esas declaraciones porque expresan una intención de quedarse con ella... ...y ahora fue amenazando su propia familia porque le dijeron que debía salir... ...y hubo un acuerdo que se hizo en presencia de la policía de que iba a salir... ...y la comunidad entonces no va a permitir que eso pase... ...porque aunque se fue a la Casa de Justicia... Y la Casa de Justicia lo que establecieron que la Junta de Vecinos resuelva eso, lo vamos a resolver. Pero eso es a la vez una denegación de justicia porque a ellos como tales que les correspondía resolver esta situación. Joan Nicordero, NTN, noticiero Regionales.